y el discípulo central, casi hace... Chomfe por afuera, ¿Va sí. a Rodríguez, Ahí va Martín Rodríguez, apenas a tres pasos del físico 5 en el vallado, Mano muy recostado su, su caña izquierda. De